Estamos de retorno, hablemos de la situación del relleno sanitario. Se ha buscado un lugar, Patapampa es el, el espacio donde se podría eh, implementar el relleno sanitario, lo dio a conocer el alcalde Luis Revilla hace días, sin embargo eh, existe toda una movilización por parte de... Quienes eh, no, no están de acuerdo Pobladores que no están de acuerdo con la implementación No se ha procedido eh, Mientras, se ha pedido una ampliación Porque el relleno de Alpacoma tendría que cerrar este jueves Sin embargo, no se va a poder eh, Se necesita más tiempo Estamos contra el reloj y no queremos tener La verdad, la ciudad de La Paz con basura en las calles eh, Estamos hoy con una entrevista Elicer Roca, presidente de la zona Cristo Rey Alto Achachicala, nos acompaña ¿Cómo está Elicer? Muy buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, es un gusto celular Y quiero empezar con este dato y vamos a pedirlos también a nuestra producción eh, en redes sociales para ir eh, tocando este tema. Lo último, la gobernación le niega la licencia ambiental a la alcaldía de La Paz para instalar el relleno de Alto, Pampa por Lome, de Alto Patapampa, perdón, la Secretaría Departamental de Derechos de la Madre Tierra, hablamos de Jenny Calcina, sostuvo que el requerimiento presentado por la comuna no refleja la realidad y no es idóneo, no hay tal licencia ambiental, se tiene el día de mañana que realizar una inspección a la zona. ¿Cuál es la situación, Elicer, por favor? Muy bien, eh, la verdad que es una noticia que va a alegrar no solamente a Alto Chichicala, sino a toda la población paseña, uh -huh. porque lo que se quería hacer es un atentado contra la salud pública al querer poner un relleno sanitario, entre comillas, que iba a ser un botadero municipal. Cuando hablamos de un relleno sanitario, tiene características especiales, ¿no? Que puede, que recicla la, la basura y luego lo puede convertir en, en fertilizantes, ¿ya? Uh -huh. Eso es lo que quería hacer el alcalde. Lo hemos denunciado públicamente y he sido amedrentado por el alcalde ayer de manera pública. El alcalde en conferencia de prensa ha indicado que mi persona es quien instiga a los vecinos a que se opongan a este eh, botadero municipal. Uh -huh. ¿no? Y no ha pasado ni 24 horas y me da la razón la gobernación. Entre sus cuatro observaciones que hace uh -huh. la gobernación, uno dice, no han enviado la documentación, o sea, han enviado a, a la gobernación la documentación de Alpacoma, ¿te imaginas? No la que corresponde. No la que corresponde, o sea, en, en, en, no uh -huh. tenían. Esa es una de las observaciones que realiza. Vamos a intentar hacer el contacto, por favor, a Helen. Le pedimos con la señora Yannick Alcina, mientras nos van preparando, la directora departamental de Derechos de la Madre Tierra, porque es precisamente así estas cuatro observaciones. Entonces me dice, el primer punto, ¿no? No entregaron la documentación correspondiente, enviaron la de Alpacoma. Dos, uh -huh. no se ha hecho la consulta pública a la comunidad. Ahí está, a nosotros, a los vecinos jamás nos han dicho. Y el alcalde indica, hemos consultado. ¿Por qué hemos... se tenía que hacer la consulta pública? De acuerdo a normas. La, ¿Quién de, a, nos dice la norma? Recordemos. De, de acuerdo a la ley 343 uh -huh. de la Constitución Política del Estado, los vecinos y vecinas, los ciudadanos, la población tiene derecho a, a participar en lo que es la gestión ambiental uh -huh. para ver si nos afecta o no nos afecta. No hizo eso el alcalde. ¿No? y lo único que es, a mí me ha tildado de desinformar a la población y el que ha desinformado y ha mentido a la población desafortunadamente es la primera autoridad de La Paz el alcalde Revilla la otra observación dice que no cumple con el decreto supremo 3549 que indica que este tipo de construcción debe ser de categoría 1 Ajá. y contar con un estudio y evaluación de impacto ambiental nunca han hecho el impacto ambiental ¿De dónde dice el alcalde que es, es seguro? Dijo, no es seguro que ganan, Señor alcalde, usted está mintiendo. Aquí la gobernación está indicando en este tercer punto. Y finalmente el cuarto punto dice que los estudios geológicos, morfológicos, hidrológicos y geotérmicos no fueron firmados por profesionales acreditados. ¿Te imaginas? No han firmado profesionales acreditados. Uh -huh. Es decir, por eso la gobernación les ha rechazado esta licencia medioambiental. ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un municipio de La Paz que no trabaja de manera planificada, desafortunadamente. Y esto, esto que está demostrando hoy la gobernación es el constante vivir del municipio de, de La Paz. Uh -huh. En mi zona, Cristo de Alto Chachicala, hacen obras improvisadas. Primero adjudican la obra y recién están haciendo el diseño, el proyecto a diseño final. En algunos casos el alcalde... ¿Con eh, quién se firmó? ¿Con Perdón. quiénes se puso de acuerdo? ¿Quién, quién es, ¿Qué sector dijo, sí, estas 50 hectáreas, 10 bolivianos, el metro cuadrado y los vamos a vender aquí? Según lo que dice el alcalde que, tiene, eh, que le ha vendido este, los comunarios del lugar mm. y se estaría negando. Y que lo... está a una distancia prudente que señala de, del, del agua que se tiene en la zona, por lo menos eso hemos escuchado. Exacto, pero es falso. Primero, no indica bien. que los comunarios, ¿no? Lo que, lo que nos han eh, dado a conocer las autoridades originarias de de alto Hachicala, los comunarios uh -huh. originarios de Hachicala, es que ellos no han firmado. Serían tres, solamente tres comunarios que, los que habrían firmado este documento. Hasta eso hay que averiguar si existe o no existe este documento. La gran mentira, lo que nos ha hecho movilizar es lo siguiente. Indica que está muy lejano, de, de, de, de, que no va a contaminar, que existen tres represas que están a más de seis kilómetros. Pero el alcalde no indica que, eh, no dice la verdad. ¿Por qué? Porque no solo son tres represas. Habían sido seis represas que hay en el, en el lugar. En los spots que vemos del alcalde uh -huh. menciona tres. Pero él se olvida mencionar una represa que se llama Chacaltaya, que está a 2.4 kilómetros. Se olvida mencionar de otra represas que se llama Alpaquita, que está a 4.6 kilómetros. Y finalmente, la, la represa de Pampalarama, que está a 8.5 kilómetros. ¿Cuál es la distancia para que, que, dices, que, te, que te dice la norma que no puede existir un relleno sanitario para no contaminar precisamente estas represas? Claro, indica que tiene que estar a más de 6 kilómetros, ¿no? Uh -huh. y, Tenemos y, unas de 2.0 y algo y Claro, aquí está 2.4. Uh -huh. Y lo peor, o sea, yo por eso digo, invito, o sea, ver para creer. Uh -huh a los vecinos, vecinas de La Paz, a todos los paseos, les invito a que vayan a constatar el lugar, ¿no? Eh, ahí tenemos un lugar ecoturístico, se llama Siete Lagunas. Generalmente nos visitan eh, en Semana Santa. Ahí arribita, o sea, eh, el, el camino de asfalto de, que va de unduavi hasta Alto Lima está ahí el camino asfaltado. A la orilla queda esta, este lugar ecoturístico que además tiene una unidad educativa, ¿Ya? Y si seguimos subiendo en, en movilidad, vamos a pasar por un río, uh -huh. otro río chuelo que también esas, esos dos ríos eh, traen el agua, hacen que el agua eh, pueda eh, llegar primero a Siete Lagunas, posteriormente desembocar al río Caluyo uh -huh. para finalmente terminar en el, en el no uh -huh. Y eso llega hasta las represas de, de Achachicala, posteriormente es bombeado a Pampajasi. En resumen, esa agua es la que consumimos los paseños y paseñas que desafortunadamente nos ha estado contaminando. Quiero agradecer eh, este espacio para, que nos permite ir conociendo la situación y más con esto último que mencionábamos, que está relacionado precisamente a, a que se ha negado eh, la licencia que se estaba buscando y estamos con los tiempos, así contrarreloj lo decíamos, Está con nosotros el ministro de Medio Ambiente. Quiero agradecerle, ministro, por acompañarnos eh, y que nos permita también entender la situación. Hoy lo hemos visto en una explicación en las últimas horas para, para uh -huh. señalar eh, qué está pasando con la Ciudad de La Paz. Eh, la alcaldía, tenemos entendido, ha hecho llegar también unas cartas eh, comunicadas para que se pueda ver la mejor opción, pero no se tiene ya la autorización ni la licencia respectiva en Achachicala. Entonces, ¿cuál es la situación, ministro? Ah, bien, bien, bien, bien, Bienvenido, macho, buenas noches. Eh, Hola. Un saludo, estimado. A, a ver, yo creo que lo que se ha tratado de explicar justamente el día de ayer en una conferencia de uh -huh. prensa y lo que hemos podido explicar a la ciudadanía es que para poder implementar un, un proyecto tan sensible como es el nuevo relleno sanitario tenemos que exigirles a, a las autoridades responsables, en este caso el municipio de La Paz, que cumpla con todos los... Eh, ...estudios y respaldos técnicos necesarios. ¿no? Uh -huh. El día de, de ayer nosotros explicábamos que ni bien se hizo público la selección del, del potencial sitio... Que, ...que propone el municipio para construir un nuevo relleno sanitario ...nosotros nos alertamos porque la denominación del sitio se refería a zonas potenciales... ...donde la ciudad de La Paz se abastece de agua potable... Y lo que hicimos de una forma responsable en el momento que hizo la alcaldía el anuncio fue solicitar formalmente que se nos emita los estudios de respaldo uh -huh. eh, con dos ámbitos, ¿no? por un lado todos los respaldos técnicos en cuanto a, al cumplimiento de, de, de, las, de los estudios básicos que garanticen que el reino sanitario cumple con todas las normativas, técnicas, eh, ambientales, sociales y demás, pero también se le pidió, y hay un tema que era parte de nuestro requerimiento... ...que nos informe el estado de situación de la gestión de la licencia ambiental... ...que le permita al, al municipio eh, implementar el proyecto. ¿no? Eh, lamentablemente, hasta el día lunes nosotros no recibimos esa información... ...y eh, en base a, a los datos que fue la alcaldía difundiendo públicamente... Eh, ...tuvimos que, eh, de forma responsable... Eh, dar una, una aclaración a la, a la población paseña, ¿no? ¿Esto es, es decir, lo que estamos viendo, ministro, en imágenes? Eh, eh? Sí, digamos, sí, exactamente. A ver, eh, creo que hay otra imagen uh -huh. donde están las tres ubicaciones de las represas. Eh, eh, creo que no, no, se, no se ve. Ya, podemos utilizar esta imagen. A ver, lo, lo que nos preocupó un poco fue que el municipio, eh, de una manera que quedamos poco responsable, informó a la población que, eh, si bien se está ubicando. El nuevo relleno sanitario en el sector de Hachicala Alta, uh, en el distrito Jampaturi, uh -huh. eh, quiso, digamos, de alguna forma eh, eh, liberar digamos, la susceptibilidad que, que, que surgió en la población ante eh, justamente la denominación que tenemos de nuestros sistemas de abastecimiento de agua en esos sectores. Uh -huh. En Jampaturi, conocemos que tenemos tres represas: uh -huh. tenemos la represa de Juancota, Jampaturi Alto y Juanpaturi Bajo, que abastecen el sistema de abastecimiento de Pampajasi, eh, y en el sector achachicala tenemos toda una obra de toma que capta a aguas del río Choqueyapu, de la cuenca del río Caluyo, y, y justamente nos mostraba la alcaldía uh -huh. de forma pública, en publicaciones que hizo el fin de semana, que la, según ellos, las tres represas de la zona, la de Milluni, que es más al este, la de Incachaca y la de Ampaturi, estaban muy lejos del, del lugar de emplazamiento del reino, y por lo tanto, textualmente lo dice la gente de la alcaldía y el mismo alcalde de villa no existiría ningún riesgo a la provisión de agua eh, en la ciudad de La Paz. ¿no? Entonces, viendo esta información, obviamente nosotros eh, eh, tomamos esto con, mucho, muy, con mucho, mucha sorpresa, eh, porque en la zona, eh, en la misma cuenca donde se encuentra el relleno sanitario, la, la otra imagen sería muy interesante uh -huh. verla, eh, existen primero tres represas que están eh, dos ya, eh, construidas y en pleno proceso de inicio de operaciones y una tercera en construcción que son las represas de Alpapi, Al, Al, Al, Alpaquita, Pampalarama y Chacaltaya y que están dentro de la misma cuenca donde se pretende instalar eh, el relleno sanitario. Estamos este, viendo 2.4, 4.6. Son de, las distancias de, que están las represas. Del, ¿no? del, del punto. Del punto. Ahora, ahora ahí no solamente... ...es la distancia, y eso yo creo que tiene que comprender un uh -huh. poco la, la población... ...y desde la óptica técnica, probablemente eh, la, la gente de la alcaldía debería considerar esto fundamentalmente... Uh -huh. ...hay una cuenca de aporte al sistema Chachicala... Eh, la, ...la otra imagen sería muy, mucho más uh -huh. esclarecedora, la, la primera que mostramos... ...hay toda una cuenca, exacto, la que está con líneas rojas... Uh -huh. ...es toda la cuenca de aporte de lo que es la cuenca alta del Choqueyapu, del río Caluyo... ...que actualmente eh, se capta en un punto bajo en la zona de Achachicala, en la zona de Achachicala hay una obra de toma que agarra y desvía las aguas que vienen escurriendo por el río Caluyo y después por el río Choqueyapu y las deriva a nuestra planta de potabilización de, de Achachicala. ¿no? Entonces, desde esta planta se distribuye el agua a parte de la ladera norte y principalmente a la zona central de la ciudad de La Paz. ¿no? Entonces, en este instante, no, no a futuro, sino en este instante, tenemos un sistema de abastecimiento de agua funcionando justamente con la cuenca de aporte, donde se encuentra el sitio donde planteado por el municipio, que es justamente el punto rojo. Si uno ve el gráfico, está uh -huh. justamente uh -huh. al medio de la cuenca. ¿no? Uh -huh. Las tres represas que mencionamos, que están dos ya construidas, en este momento y almacenando agua, y la tercera que está por concluirse hasta, hasta el, el, los siguientes meses, esas tres, tres nuevas presas son parte de ese sistema de abastecimiento. ¿Y cómo funcionan? Eh, almacenan agua oriente de lluvia, de los escurrimientos de, de los hielos de la cordillera y sueltan, según la necesidad, esa agua al curso del río, al río Caluyo, para ser captadas en la toma que se encuentra en la Chichicara. Entonces, como obviamente va a haber un escurrimiento de agua desde las tres represas, pasa a, a un lugar muy cercano a, al relleno sanitario, a menos de dos, dos kilómetros de distancia, el curso de agua, de agua cruda que está llevándose, ...hacia la toma de la chachicala y obviamente ahí existiría un alto riesgo de eh, potencial contaminación. Entonces, ¿qué decimos al decir riesgo? Al decir riesgo, eh, y eso debe ser el trabajo de los técnicos eh, responsables del municipio, al encontrar un riesgo o algún, algún problema ellos tienen que plantear qué soluciones... Cuando ellos explicaban la localización del, del relleno sanitario, lo que nos ha preocupado es que ellos han ignorado la existencia de este sistema de abastecimiento y de estas tres represas, por lo tanto es totalmente lógico que nos haya despertado preocupación y por eso hayamos tenido que pedir eh, formalmente al municipio que nos aclare, que nos dé sus estudios que tiene de respaldo y, y verificar si realmente ellos están o no considerando ese uh -huh. tema. Lamentablemente el Eso día de ayer volvió a reactivar volvió a mencionar el especialista o responsable, creo, del municipio de La Paz, que no existe ningún riesgo y nosotros vemos que el riesgo está latente. Entonces, yo creo que hay un tema ahí de enfoque técnico que deberíamos revisar, que que tiene que ser eh, respaldado adecuadamente y que el municipio debería encarar de la forma más responsable posible. ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos a la espera de esa documentación técnica, que es para dilucidar un poco este riesgo potencial al tema de contaminación al sistema de abastecimiento. Eso no desliga digamos, la obligación que debe tener el municipio de tramitar la licencia ambiental con todo lo que establece la normativa. Tiene que haber un análisis de todos los ámbitos de afectación eh, técnico, económico, social y ambiental. Ajá. Obviamente los cuatro deben, deben analizarse para establecer la licencia o no de este proyecto y para eso lo lógico es que el municipio cuente con un estudio específico a diseño final de estas obras y su correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que la norma nos establece para este tipo de proyectos. Entonces... Es importante, eh, yo creo, exigir al municipio el cumplimiento de lo que establece la norma y en función de eso, respaldar sus afirmaciones o, o, o finalmente subsanar las observaciones que hasta el momento se han estado planteando en este proyecto. ¿no? Eh, por lo que usted plantea, por, es, por estos mapas que nos ha ido reflejando, eh, el presidente además de la zona, que conoce muy bien y nos está explicando precisamente esto, eh, el señor Roca, no es posible, porque existe un riesgo, establecer, uh -huh. por los estudios que se muestran, por lo que nos manifestaba también como presidente de la zona, establecer un relleno sanitario en esta zona. Eh, uh -huh. hombre, ahí yo creo que hay que ser um, a ver, para un, entender, de uh -huh. cautos. ¿no? Uh -huh. Primero, lo, lo que tiene que verificarse es eh, si se cumplen todas las condiciones necesarias para el establecimiento uh -huh. de un relleno sanitario en ese lugar. Eh, eh, yo entiendo, lo escuchaba a la intervención del, del presidente de, de la zona, hay varias, eh, varias características que tienen que ver justamente con condiciones técnicas, eh, que distancia a cuerpos de agua, distancias a áreas urbanas o viviendas, sí. etc. Son varios requisitos que tienen que compensar. Es una primera revisión. a a verificarse. La segunda revisión tiene que ser las características que va a tener el relleno sanitario, qué tipo de impermeabilización uh -huh. se prevé, qué tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Todos esos elementos, lamentablemente, no los conocemos, entonces uh -huh. es muy difícil poder eh, establecer un, un criterio o un juicio de valor. Ahora, cuando existe un riesgo, como en este caso, uh -huh. digamos... Siendo cautos en lo que... Siendo no sé si, ¿no? en lo, que digo. lo primero que hay que verificar es si, si se están tomando o se están planteando todas las medidas para reducir ese riesgo a cero. En este caso no podemos ni siquiera permitir un margen de riesgo de que haya algún tipo de contaminación. Ellos tienen que asegurarnos que exista cero riesgo de contaminación a este cuerpo de agua. Obviamente por las condiciones topográficas, la altitud, las condiciones climatológicas, porque es una zona de altura y alguna, alguna, alguna, algún comunario o vecinos de la zona lo ha expresado yo creo de forma correcta, es una zona donde existen constantes precipitaciones, eh, inclusive nieve en ciertas épocas del año, entonces todos esos elementos deberían haber sido analizados y controlados si es que obviamente eh, la ingeniería no lo permite o no, entonces son elementos que lamentablemente no los conocemos y lo que hemos conocido de parte del municipio hasta el momento ha sido justamente diciendo no existe el riesgo, entonces eso es lo que eh, genera dudas, genera susceptibilidades ...y yo creo que es un elemento que tiene que ser eh, a la verdad posible... ...susanado por, por el municipio. Si me permite una pregunta más y, y con eso voy cerrando la idea... ...hay fechas, se ha convocado, se, se busca esta reunión, este encuentro... ...porque entiendo uh -huh. que debería presentarse en un escenario... ...tenemos esto, esta es la garantía porque la gobernación tiene que avalar también... ...porque dice la norma así, tenemos entendido que no estamos en eso... ...por las observaciones que se ha presentado y no se emite... entonces ¿Cómo cómo Estado pueden mantener este, esta preocupación? Porque usted decía, pues que sean sinceros y vamos a poder trabajar. Y el alcalde Reville lo dijo también, sí. podemos ver otras opciones. Sí, nosotros yo creo que como gobierno nacional hemos planteado en todo momento la predisposición de uh -huh. apoyar a la solución de este problema. A su momento, hace dos meses cuando hubo eh, uh -huh. la crisis de, de la basura y lamentablemente, nuevamente, por falta de información, por falta de manejar los datos correctos, tuvo que salir el gobierno nacional, primero aclarando que el terreno sanitario no debía utilizarse más tiempo el dictamen técnico que, que hizo el gobierno nacional, que hizo el ministerio tuvo que ser ratificado por especialistas extranjeros que, que trajo el gobierno municipal, es decir ellos coincidieron 100% con todas las recomendaciones que hizo el gobierno y recién el alcalde allá dio la razón a una preocupación muy sentida de la población de, de Chocaya, eh, ellos el gobierno municipal planteó que en dos meses podía uh -huh. realizar esta búsqueda de, de un nuevo relleno sanitario, el, un argumento que nosotros, y lo sabe la alcaldía, no compartía, ¿no? Nosotros pensamos que buscar un relleno sanitario es algo bien complejo, uh -huh. no es algo que se hace en tan corto tiempo y siempre eh, fuimos muy críticos en el hecho de que el gobierno municipal, sabiendo que la vida útil de sus rellenos sanitarios uh -huh. estaba tan cerca, de concluirse, nunca de hizo eh, la búsqueda uh -huh. oportuna, ¿no? Entonces en esa lógica el gobierno nacional está en toda la predisposición Nosotros, y eh, lo sabe muy bien El, el eh, eh, presidente Evo Morales en su momento un, un, Ha hecho una gestión por su uh -huh. Por su lado, justamente al no tener noticias De parte del municipio para Plantearle alternativas Y el, el presidente logró convocar Al alcalde de Mecapaca, A organizaciones eh, sociales de la zona Y ha planteado una alternativa Que ha sido pública, todos hemos conocido uh -huh. y, y justamente pre, Planteándole uh -huh alguna posibilidad, eh, entre muchas otras que pues, supongo, supongo que puede haber, para que el gobierno municipal encuentre la mejor opción para la ubicación del relleno o sanitario. Lamentablemente, eh, ahí sí es un, una ausencia probablemente de, de claridad, eh, de rigurosidad técnica en, en, en el municipio. Ellos no están asumiendo este, esta responsabilidad con, eh, con, con, con el detalle, con la... la precisión necesaria y eso nos está generando estos problemas. Eh, yo creo que eh, lo que menciona por ejemplo, el representante vecinal es, es muy correcto. Un proyecto de este tipo tiene que realizarse con las adecuadas consultas a, a la población potencialmente afectada, tiene que levantar cualquier duda o susceptibilidad respecto a cualquier afectación que pueda haber a la vecindad. Ya lo hemos tenido eso en Alpacoma uh -huh. mismo, ¿sí? toda la gente que en su momento bloqueó es porque se ha sentido afectada por un... Por este incidente, ¿no? Entonces, es un elemento básico que debía considerarse. Y el segundo elemento que yo creo que lo hemos demostrado nosotros, nosotros estamos abiertos a cualquier consulta eh, de parte del municipio, cualquier orientación técnica, porque es nuestra obligación. Y obviamente hemos estado prestos a hacerlo, lamentablemente no hemos tenido ese flujo de comunicación eh, uh -huh. fluida. Y como, como ahora mismo, no No podemos nosotros pronunciarnos de forma certera porque muchos de los respaldos técnicos eh, que, que supongo que tiene el municipio no, no lo conocemos nosotros. Ojalá, supongo que para el municipio en el trámite de la licencia vital sí se ha presentado sus documentos, eh, pero es muy difícil para la autoridad Exacto. poder eh, dar un dictamen definitivo si no tiene los elementos de juicio. ¿no? Entonces, ahí nuevamente instar al municipio a que cumpla responsablemente esta obligación. Nosotros, como gobierno nacional, lo ha expresado el hermano presidente en su momento, esta mañana también lo ha ratificado eh, el viceministro uh -huh. Rara, nosotros estamos con toda la predisposición de apoyar nuestro equipo técnico en la parte de gestión de residuos sólidos que tenemos especialistas en el ministerio, en la parte ambiental también están totalmente a disposición del municipio para revisar, ayudarles a, a encontrar alternativas, nosotros, es parte de nuestra responsabilidad, eh, lamentablemente nosotros no, por competencia, no somos los responsables directos de implementar los rellenos sanitarios en bueno, en los municipios, pero en la parte de orientación técnica, de cumplimiento de recomendaciones en este tema de la parte ambiental, nosotros estamos totalmente dispuestos a ayudar al municipio. ¿no? Muchísimas gracias, ministro, por habernos explicado y cierro señor Roca también, eh, porque es importante tener esto que nos decía, ¿no? La información adecuada transparente. Y queremos tener, sí, una solución como los paseños acá ante el tema de la basura. Muchísimas gracias. Adelante, para cerrar. Agradezco y también un gusto, ministro, de estar a su lado y tal vez como aporte de las juntas vecinales de Alto Chechicala, uh -huh. seguimos pensando, o las autoridades municipales siguen pensando en la antigua, pensando en botadero municipal o lo que llamas el lleno sanitario. Uh -huh. ¿Por qué no po podemos pensar en que esa basura que producimos, podemos convertirlo en diésel sintético. Eso nos han sugerido técnicos que han trabajado en Alemania Ajá. y se han comunicado con mi persona. ¿Y ¿Por qué no podemos producir? Estamos En sus palabras, estamos Ajá. entesando plata, porque si esa basura lo, lo procesamos, se puede convertir en diésel sintético. ¿Qué es mejor que el, que el, eh, el biodiésel, ¿no? como sugerencia? Eh, Muchísimas ministro. gracias eh, Elisa por acompañarnos, ministro también, ministro Carlos Ortuño nos ha acompañado en los estudios, nos vamos a una pausa, en instantes retornamos.